Yo lo destruí, punto Y se me llaman a mí Porque mi humor es diferente Sonrío, me río Y vuelvo a sonreír ¡Ey! Vuelvo a sonreír ¡Ay! Por aquí Dicen que soy un ángel Cuando duermo cuando hablo por aquí, dicen que soy indefinido, duple y temerario. Si yo soy superna.